Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanza en Criollo. Hoy vamos a hablar sobre CoinX. Esta es una aplicación que la CNB mandó a, a investigar y posiblemente ya lo van a cerrar dentro de poquito tiempo porque se presume que sea una estafa piramidal. Así que gente, por favor, si tienen plata en esta plataforma, sáquenlo lo antes posible. Vamos a la presentación y mostramos cómo es la plataforma y de qué se trata. Coin CoinXWord se llama. Invertí tu vida, invertí en Coin CoinXWord. Invertimos por vos en criptomoneda y Wall Street con tecnología de vanguardia, inteligencia artificial, bot y un equipo de expertos traders. Puedes simular la inversión. Ponele uno. 10 mil pesos, te daría unos 3 mil en 6 meses. Tener 6, 12 o 24 meses y si no en dólares... Si invertís mil dólares, sacarías 800 mensuales, 4.800 dólares en 6 meses. Nada mal. Nada mal en dólares, pero en pesos es muy poquito. Fíjense, tenés que estar 6 meses para poder sacar mil pesos, que con otras inversiones las sacás en un mes con mucho. Bueno, vamos a seguir viendo invertir y ganar el mayor interés mensual. En CoinX invertís tu dinero y retiras tu rentabilidad mes a mes. O podés reinvertirla las veces que quieras. Obtiene la mejor rentabilidad del mercado. Retorno a inversión. Todas nuestras inversiones están optimizadas. Tenemos varias herramientas que nos permiten obtener una alta rentabilidad y si seguís invirtiendo gracias a las bondades del interés compuesto, el límite es el cielo. Las bondades. Palabra rara. ¿Cuánto podés ganar en CoinX? Ganarle a la inflación. Averigua ahora mismo cuánto podés ganar con nuestro simulador que es el que vimos. No te olvides de registrarte para ganar mucho dinero. Bueno, ta, ta, ta. ¿Cómo lo hacemos? Elegimos entre más de 5.000 activos de Wall Street la mejor combinación para vos. Realizamos inversiones diversificadas que te permitirán maximizar los retornos y minimizar los riesgos. Administramos tu cuenta automáticamente para que no tengas que preocuparte por nada. Como que pinta muy fácil. Todo lo que es muy fácil o muy regalado es porque... Mmm, es una estafa generalmente. Puedes realizar el seguimiento de tus inversiones de manera simple y rápida desde la plataforma web. ¿Cómo retiro los fondos? Tu rentabilidad estará, estará a libre disposición mes a mes para hacer lo que quieras, retirarla o reinvertirla. El capital lo puedes retirar completamente al finalizar el tiempo de inversión y se te liquida automáticamente al finalizar el plazo seleccionado. Prácticamente es como un plazo fijo. Eso mucho no me gusta. Yo A mí me gusta tener la plata cuando yo la quiero tener. Odio tener que estar esperando. ¿Qué tipo de inversor sos? Y acá te muestra dos opciones. Una es el estándar, que es renta fija. La mayor del mercado. Plazo de inversión mínimo 6 meses. Es muchísimo tiempo. Medio año invirtiendo sí o sí. Sin poder sacar tu plata. Pago de intereses mensuales. Depósito mínimo. 500 dólares. Te están pidiendo una fortuna. Y es sin interés compuesto. El estándar. 500 dólares gente. Es muchísima plata. la que te piden como mínimo. Cuando en otras plataformas que hemos visto. El mínimo es 1000 pesos. Argentinos encima. Premium. Renta variable con un mínimo asegurado, plazo de inversión es mínimo 6 meses también, pago de intereses mensuales, con el depósito mayor a 1000 USDT, que es lo mismo que 1000 dólares. Y obtenés un reporte diario. Y podés visitarnos en nuestra oficina, podés visitarnos, ta, ta, ta y te dice, si vos querés ir a visitarlo, ponés en Buenos Aires, y te sale un número de teléfono que tenés que chatear con ellos. Para que te digan en dónde están. Eso, por ejemplo, ya empieza a sonar raro. Que no te digan el lugar físico donde ellos están. La mayoría de las plataformas que son legales tienen un lugar físico. Las que no tienen, generalmente suelen ser estafas, que lo decimos en el canal. Y después el tiempo nos da la razón. Así que bueno, gente...